Vamos a ver ahora cómo hacemos para que el texto que está en la página, 4, en la página 5 perdón, contorne la figura del marco de imagen de mapa de bits que, que estamos viendo. Eh, según el modelo, este texto tiene que fluir y contornear esta figura. Para eso vamos a ir a la ventana capa y nos vamos a fijar qué dice este iconito que está al lado del candado. Fíjense que dice, hace que el texto de las capas inferiores fluya alrededor de los objetos en las capas que tienen esta opción activada. Mi imagen está, fíjense, mi imagen está en la capa imágenes y el texto está en titulares y otros. Bien, entonces yo tengo que hacer que el texto esté por abajo de la capa imágenes. Yo lo que voy a hacer es a la capa de imágenes la, la voy a subir, la voy a poner por encima de donde está el texto. Con la flechita verde que está acá abajo le doy hasta que quede por encima. Luego vamos a tildar estos casilleritos de ambas capas. Vamos a venir eh, a imagen, vamos a seleccionar la imagen, vamos a ir a la capa propiedades, forma y le vamos a... tiene que estar tildada esta opción de... Eh, usar línea de contorno. Lo más probable es que en ustedes, eh, en el caso de ustedes está desactivado, lo tienen que activar. Y vamos a venir a titulares y otros y vamos a hacer algo similar con el texto. Vamos a ir a forma, pero vamos a tildar usar cuadro circunscripto. Ese tiene que estar tildado en el caso del texto. Una vez que hacemos eso, fíjense que lo mismo, igual no se aplica. Vamos a ir a texto. Y en texto especial, o sea, en estilo de párrafo, es, hemos aplicado un estilo, le vamos a dar eliminar formateo de párrafo directo. Fíjense que el estilo queda aplicado, no se ha borrado el formato, pero esto me permite que eh, el, el texto fluya como queremos alrededor de la imagen.